de las afecciones o de los problemas que surgen en torno a la lactancia suelen tener que ver con, eh, con un incompleto drenaje ¿no? de, de la Lola, que esto muchas veces está dado o por las dificultades en la dinámica digamos, de la lactancia o en, en lo que sería la técnica de acople. ¿sí? Nunca debemos naturalizar el dolor a la hora de la lactancia. La lactancia no tiene que doler ¿sí? y si aparecen grietas en el pezón, lastimaduras, esto probablemente tiene que ver con la técnica de acople. ¿sí? El acople al pecho tiene sus secretos y para que no se produzcan lastimaduras en, en las mamas, es muy importante que el bebé no se tome directamente del pezón, el acople debe ser profundo, la boca del bebé debe agarrar la mayor cantidad de tejido areolar, para esto debe haber un correcto sostén, un correcto posicionamiento, las manos de la mamá que guían digamos a ese, a ese bebé en la entrada al pecho. ¿sí? Entonces acá lo que, lo que tenemos que saber es que tenemos que pedir ayuda, si hay dolor, si hay grietas, hay que entender cuál es el origen de, de por qué se está generando esa grieta y trabajar justamente en ese origen para poder revertirlo. No nos sirve de nada ponernos cremas, esto, lo otro, cuando en realidad no estamos, eh, digamos, abarcando o actuando sobre lo que está originando esa grieta, ese dolor al amamantar, que tiene que ver muchas veces con el acople o con alguna cuestión en la anatomía de la boca del bebé o del pecho materno que es necesario que sea evaluada profesionalmente. Si hay dolor, si hay grietas, hay que pedir ayuda y eh, encontrarle el, el, la forma de salir adelante. Otra de las dificultades por las que las mamás consultan muchísimo y tal vez es como muy temida es la mastitis. Tanto los cuadros de mastitis como los cuadros de ingurgitación suelen tener que ver con que el pecho no se está drenando correctamente, ¿sí? como que la leche está quedando ahí retenida. Entonces para evitar la mastitis o, o, o la inflamación los cueros de inmuritación es muy importante tener una lactancia frecuente amamantar a libre demanda sin tiempos digamos restrictivos sin horarios fijos ni de duración de toma ni de tiempo entre tomas sino amamantar a nuestro bebé por señales cada vez que vemos que, que, que, que da señales de necesitar de buscar el pecho bueno ahí llevarlo a la lola eh, el tiempo que ese bebé bueno haga succión nutritiva de uno de los dos fechos, generar estos espacios de lactancia frecuente para evitar justamente que pasen muchas horas sin amamantar, donde ahí es donde empiezan, digamos, a aparecer estos cuadros de, de ingurgitación o, o potencialmente de, de iniciación a una mastitis.